Y ahora me la paso pensando cuando será la hora Que la tenga enfrente pa' comérmela toda Puede que tal vez solo me quiera como amigo O también quiere conmigo Una semana completa de grabación Completamente enfocados Y no, ha sido duro, pero... Un trabajo bueno para todos ustedes. Buena energía. Gilmo, Colombia. El mucho ese movimiento, tu que no me la armadura. para todos. Y los que están por ahí no saben nada de mí, pues las redes sociales, así como, la, la, la, como las las tatuajes como las vi, tatuajes. gracias por todo. Te espero en lo que viene que yo creo que les va a gustar. Estamos sacándolo adelante, Hill Motion Colombia, Larry And Tattoo, yeah. próximamente el nuevo video oficial. <risa>